Comparta. Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente nosotros a hablar precisamente de la cena navideña para los que tienen para la cena navideña, compartan un poco de su cena, también se vale eso, saquen un poco y compartan, pero para los que tienen entonces hay que poner algunas restricciones, no se manden nada más. Si no hay algunas restricciones para que esto no se convierta pues en algo eh, en realidad que haga daño. Para eso nosotros estamos con Ángela Marreros. Ella es nutricionista. ¿Qué es lo que se tienen que evitar en las cenas navideñas para no cometer excesos? Para que no termine después empachado y después que de repente eh, termine en el hospital. Muy bien. Bienvenida, señora Marreros, a Exitosa Perú. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo eh, estás? Bueno, hablando un poquito acerca de las, de las cenas navideñas, como, como comentabas, ¿no? Eh, sabemos que las cenas navideñas eh, suelen ser bastante cargadas, es algo bastante típico, algo que sucede muchísimo, eh, como, como parte de nuestras costumbres también, ¿no? Eh, las cenas navideñas, se, eh, la primera recomendación que vamos a dar aquí es la hora hay que tener en cuenta, sabemos que las horas usualmente son eh, un poco más tardías, pero la recomendación va a ser de que Justamente evitemos que las cenas sean demasiado tarde por un tema de espacios para la digestión, ¿no? Así como en nuestro día a día no se recomienda que las cenas sean muy tarde para evitar que los procesos digestivos nos causen malestares al momento de dormir o al momento de echarnos no pueda causar que se acelere el proceso causando reflujo o algún tipo de indigestión. No, entonces, lo primero siempre es tener en cuenta el horario. Evitemos las cenas que sean demasiado tardes, sobre todo si vamos a considerar comer alimentos muy copiosos. Muy entonces, bien. Eh, justamente nosotros ayer en este mismo programa hablábamos de la hora, que la hora debía ser eh, máximo 8 de la noche. ¿Está bien las 8 de la noche o usted recomendaría que sea aún más temprano? Sí, ocho eh, de la noche es como que digamos un horario límite, digamos que ya está, digamos que cerca, ya el, a, ahí a esa hora ya debemos haber empezado a comer para que no se traslade mucho, porque eh, recordemos sí, que la cena navideña como tal no solamente es la comida, sino es como un compartir, entonces siempre va a demorar un poquito más eh, y vamos a tratar de estar como que más en familia. También se suma de que en la cena navideña normalmente consumimos alcohol, ¿No? Eh, por los brindis y demás, entonces eso también suma calorías extras y además también causa más pesadez para la digestión. Uh -huh. Vayamos a ver qué es lo que hay en la mesa. En la mesa algunas veces hay ensaladas y variadas. Y cuando he ido o en mi casa o en la casa de los familiares, siempre hay ensaladas con mayonesa, ensaladas con frutas, ensaladas con aliños dulces, ensaladas que este que tiene verduras, pero no solamente verduras, sino toda clase de, eh, de vegetales, frutas, este, frutas secas eh, y una serie de cosas que le echan para hacerla más deliciosa, pero también son sumamente cargadas. Estos aliños, mayonesas, ajíes, encima de, la, de las ensaladas, me imagino que la hacen no tan saludable. Porque además no solamente son vegetales, sino hay papa, hay otro tipo de carbohidratos. Así es. Eh... Las, las ensaladas normalmente las que conocemos más, este, que es la, la Waldo, que contiene frutas, como bien comentabas, eh, que son duraznos muchas veces le ponen piña, eh, manzana, y aparte llevan frutos secos. no son En sí no es una ensalada que sea negativa como tal, sino hay que jugar mucho con el tema de las porciones, eh, las cantidades que utilizamos, y es una ensalada que sí utiliza mayonesa, no entonces ahí también hay una grasa que no es tan positiva. Eh, en este caso podemos recomendar, lo primero siempre en el caso de una cualquier ensalada ¡Exitosa! que lleve un aliño con mayone mayonesa, eh, verificar mucho el tiempo de preparación que le vamos a dar, porque la mayonesa es un alimento bastante sensible a temperaturas y tiende a fermentarse bastante rápido, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes puntos por lo cual tenemos que tener en consideración. Si vamos a preparar un alimento frío, eh, mantenerlo fresco refrigerado para poder evitar eh, la fermentación y en cuanto al tema de calorías eh, igual la, la clave siempre va a estar en las porciones la ensalada Waldorf como tal también contiene papas eh, y las frutas de por sí también tienen cierta cantidad de carbohidratos ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la ensalada como tal yo la puedo consumir, pero si aparte le voy a sumar otras preparaciones típicas de las navideñas, como son por ejemplo el puré de manzana o el puré de camote, eh, o de repente papas doradas, algo que, que yo quiera sumar, hay que considerar muy bien la porción que les voy a sumar. No, porque si bien normalmente nosotros como nutricionistas recomendamos que la mitad del plato sea ensaladas, hay que considerar que esta ensalada como tal sí tiene una carga extra debido a la cantidad de carbohidratos que tiene y a las grasas también. Entonces, sí, pero antes eh... de pasar a las porciones yo quisiera saber si es que le pongo mayonesa a las ensaladas que llevan mayonesa o lo puedo hacer o lo puedo suplir con otra clase de aliño. ¿O hay alguna mayonesa más light? En el caso de la, de la ensalada Waldorf, con esto que me estás mencionando, la recomendación sería cambiarla más por un yogur, un yogur griego, por ejemplo, que tiene esa consistencia pastosa como la de la mayonesa y queda muy bien porque es una ensalada que tiene frutas, eh, Porque cambiarla por un aliño, como por decir aceite de oliva, o un aliño que tiene un sabor muy distinto al, al de la preparación porque la ensalada Waldorf es dulce, pues exitosa. no, no iría tan bien, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros recomendamos eh, aliños con salsa, con vinagre, ¿no? Pero también hay que ver el tema del, del gusto y de la preparación que vaya de acuerdo al, al, al alimento, ¿no? Al, al, este es un plato dulce, entonces no utilizar una preparación que le va a cambiar el sabor y obviamente ya no va a ser agradable para el paladar de las Muy personas. Muy bien, pero ¿cuál es una ensalada recomendada? Es decir, si eh, eh, tuviera la posibilidad de recomendar en este momento una ensalada de acompañamiento para el pavo, ¿qué le diría al ama de casa, al papá que está en este momento pensando qué hago, con qué acompaño? No quiero echar a perder toda la cena navideña con algo demasiado cargado. Me quiero cuidar en esta cena navideña porque mi alimentación es importante. ¿Qué tipo de ensalada es buena? Eh, las ensaladas, eh, si una persona tiene el objetivo de mantener peso o no quiere subir eh, y considera que la, la cena navideña podría ser una, un factor decisivo, pues eh, las ensaladas frescas, que son vegetales crudos como tales, serían las más adecuadas, porque son las que tienen menor cantidad de carbohidratos y aportan muy pocas calorías. ¿no? En este caso, estas ensaladas frescas, que son a base, de, por ejemplo, de lechuga, pepino, podemos utilizar repollo, podemos utilizar eh, espinaca, no, eh, apio, eh, son muy bajas de calorías y hay sí los aliños que, que mencionabas a un inicio, como son eh, vinagretas, que son más, más disminuidos en cargo, no tienen mayonesa como tal, sino solamente aliños, son mucho más adecuadas y mucho más fáciles de utilizar en este proceso. Uh -huh. Muy bien, y las ensaladas eh, ya cocidas para las personas que no están pensando en el peso sino en la alimentación, en una eh, ensalada nutritiva Claro, eh, en sí, el, las ensaladas cocidas, eh, la, única, el, la única desventaja, podríamos decirlo así es que aportan un poco más de carbohidratos y por lo tanto más calorías ¿Sí? Eh, en ese caso también hay que cuidar las porciones, hay que cuidar eh, los aditivos, si es que le vamos a brindar a niños o no, para poder tener mejor consideración en cuanto a la cantidad que voy a consumir, pero como siguen siendo vegetales, la cantidad de calorías que aportan sigue siendo baja, entonces sí se puede considerar la porción que es la mitad del plato. ¿No? A diferencia de las ensaladas que estábamos mencionando al inicio, porque sí son mucho más cargados, porque tienen frutos secos, mayonesa y otro tipo de, de aditivos. ¿no? Las ensaladas eh, cocidas eh, aportan más calorías que las crudas, pero no es un riesgo para, para el, el objetivo calórico de una persona, ¿no? de que es de bajar de peso. Muy bien. Y si eh, siempre se toma el champán, algunas personas toman vino, cuando toman este tipo de bebidas alcohólicas, ¿esto también es altamente, eh, que digamos, en, en calorías, eh, suma muchas calorías para las personas que están pendientes de su peso? Mm, sí, el alcohol de hecho eh, aporta calorías similares a la de, o sea, un gramo de grasa y un gramo de alcohol aportan calorías muy similares, aportan más calorías que inclusive el azúcar. El alcohol es, es un factor eh, muy fuerte, por eso es que normalmente cuando una persona tiene el objetivo de bajar de peso, se le sugiere que elimine la el alcohol de su, de su alimentación o ah, de su rutina. Ah, pero más que la grasa, usted me dice, es decir... este Más que el azúcar. Más que el azúcar, que el es azúcar. decir... Un más... gramo de azúcar ajá, aporta cinco calorías y un gramo de alcohol aporta siete entonces exitosa. sí aporta más lo que la diferencia es que obviamente el alcohol no se consume eh, tan rutinariamente como el como el azúcar no por eso claro, es que, pero no es decir sé... en una cena navideña si yo me tomo un, una copa de champán entre una to, en, entre una copa de champán y una bebida gaseosa me estoy engordando más con la copa de champán eh, claro o sea sí porque el, el, la parte o sea, la cantidad de champán que tomamos, cada bebida alcohólica, dependiendo de qué tipo sea, tiene un, un grado de alcohol, ¿no? Dependiendo de eso, van, pueden sumar más o menos calóricas, ¿no? Por ejemplo, el champán sí tiene un poquito más, creo que si, no si no mal recuerdo, la cerveza es una de las que tiene más. Y la el y tragos como el whisky, el vodka, son los que tienen un poquito menos. Entonces aquí también hay que sumar el hecho de que en algunas bebidas alcohólicas agregamos ciertas cositas, no pueden ser gaseosas, jugos, entonces también ahí suman otras cantidades de calorías extras. Y eh, sí hay que tener en consideración las bebidas alcohólicas por las calorías y porque también el alcohol se metaboliza en el hígado y el hígado ya va a estar ocupado no tratando de digerir las comidas que pueden ser el chocolate caliente, que pueden ser el panetón, que pueden ser las grasitas de la, de la comida en sí, que vienen en el pavo, que vienen en, lo, en los aliños. ¿no? Entonces cargarlo con alcohol es también eh, es bastante eh, puede ser dañino para la salud y es por eso también que nos indigestamos a largo plazo, ¿no? Eh, hay que tener bastante cuidado sobre todo con el tema del chocolate, porque el chocolate nosotros lo tomamos como una bebida dulce, pero el chocolate viene del cacao y el cacao es un producto grasoso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que sí les puedo recomendar Excitosa. en cuanto a los chocolates calientes, eh, las bebidas que tomamos, es buscar opciones... Eh, más saludables y sobre todo que no tengan tantas grasas añadidas, ¿no? Por ejemplo, este chocolate que tenemos aquí es chocolate de taza que dice 100% cacao. No tiene azúcar añadida. El azúcar que le vamos a agregar recién va a ser en la preparación, en la taza, en la bebida, ¿no? Pero si nosotros compramos un chocolate de taza común, por así decirlo, normalmente ya tiene azúcar añadida agregado a lo que nosotros le echamos al momento de prepararlo. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con las cantidades de azúcar dependiendo del tipo de Muy chocolate bien. que utilicemos. Tengo una última pregunta para cerrar, por favor. A nosotros nos dijeron que una tajada de panetón era equivalente a cinco panes. Ya se me quitaron las ganas de comer para siempre panetón. <risa> sí. Pero una taza de chocolate caliente, de esos que siempre se han utilizado y que no sabíamos que era tan dañino que son los chocolates de mesa, ¿no? Entonces, un, una taza de ese chocolate dulcísimo, este, ¿cuánto es más o menos para saber? ¿No es como una taza de... de es, es, como una, es como un vaso de gaseosa? ¿Cómo me lo puedes comparar para hacerlo didáctico? Claro, vendría a ser algo similar a una, a una taza de gaseosa porque tiene, por el azúcar y por la grasa, la cantidad de ambos que tiene que se suma, ¿no? Mm. Eh, y Muy también bien. recordemos que es como siete cucharaditas de. Seis azúcar. cucharadas de azúcar seis aproximadamente, de azúcar. ajá. <risas> recordemos que también me importar en lo que mencionabas el panetón la tajada, normalmente consideran una tajada a esta, a esta porción, sí, claro. una tajada. Sí. ¿sí? Y lo ideal, pues, es mínimo una porción que deberíamos comer así y evitar panetón. la mantequilla añadida al panetón, porque esto, si bien tiene bastante azúcar, ya también tiene grasa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus consejos Ha sido Ángela Marreros Es nutricionista que nos ha ayudado Y también nos ha puesto ejemplos didácticos Para que hoy día no nos desbandemos así nada más Como si no existiera un día después de hoy Así que con tranquilidad, muchas gracias Feliz Navidad y gracias por estar con nosotros Feliz Navidad, feliz Navidad. No. Mañana todavía continúa Y para los que estén pues eh, este con esto de la dieta dieta así como yo, que no, que de, después no cierre el pantalón y que no me entra el huequito de la de la de, de la correa hay que pues hay que evitar hay que evitar ese pedacito de panetón yo lo voy a reducir encima a la mitad no voy a tomar chocolate y voy a comer lechuga lechuga con pavo nada más muy bien